Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta garrafa de cristal o damajuana. Lo primero que voy a hacer es aplicar este craquelador de un componente de American Decor en la parte de cristal. Como la damahuana está cubierta con esta especie de camisa de, de papel, Voy a pintar solamente la parte que viene descubierta, la parte de cristal. Voy a pintarla con el craquelador y la voy a dejar secar. Una vez seco el craquelador vamos a pintar la damajuana completa con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Es muy importante no pasar muchas veces el pincel por la misma zona que ya había pasado para no arrastrar el craquelador. Así que intenta cargar el pincel con bastante pintura y así en el craquelado saldrá mucho más bonito. Si te das cuenta ya va craquelando. Pintamos por completo la Dama Juana y la vamos a dejar secar para después continuar con el decoupage. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta que como siempre compré en Dipinto Di Blue. Os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Como siempre la recorto con un pincel húmedo y voy rompiendo el borde para que el corte me quede irregular. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada de la servilleta. Como la forma de la botella es curvada, voy a hacer unos pequeños cortes a la servilleta ...para que se adapte a las curvas y no me haga rugas a la hora de pegarla. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano... ...con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y fijaros bien que habíamos hecho unos cortes... ...para que la servilleta se fuera adaptando a la forma curvada de la botella. De esta forma tendrá muchas menos arrugas a la hora de pegar la parte posterior. Una vez seco el decoupage aplicaremos una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Con el barniz pintaremos toda la botella y después lo vamos a dejar secar. Voy a adornar toda la zona del cuello con esta cuerda de cáñamo.